Señores, en, sí, en nuestro tema... en Sí, claro. es que eso es una noticia. En nuestro tema nosotros pedimos que los reporteros fueran a las sí. escuelas porque nosotros decíamos aquí que era una metida de pata y una burla al pueblo y a los estudiantes Miren, y a los señora, padres. Espérate, El hecho de que espérate. se llama de qué clase hoy, después, que le, después Miren, que le dieron vacaciones... Pero espérate, los... que a mí Miren se me ahí. pasó algo que yo mandé al... al... Un asunto familiar que quede. Ah, okay. Un saludo para ustedes. Vamos a ver. Eh, Van la imagen en WhatsApp. La imagen de está? WhatsApp imagen de, WhatsApp, por favor, de Francis, por favor, búsquenla. Eh, ¿de, ¿De qué se trató? Bro. Vamos a comentar para cerrar no, no, con es ese comentario. No sí, pero. Okay. Sí, pero mira, lo que yo la busco, En los WhatsApp, en los WhatsApp. Bien, vamos ¿Dónde a ver. Está las aulas? Se ve la imagen de las aulas. Sí, ahorita. Ah, mira ah, la ah, imagen de Francis está ahí. ahí. Esta es la familia Paniagua Fernández de Vianel, mi esposa Vianel. Y su familia Muy celebran bien. cada año, ya por 34 años, esa, esa reunión familiar. Grande. Y el señor que se ve en el centro es el profe. Marino el te, Enrique. Exacto, ¿no? eh, acércalo. Quien es un asido televidente, tío político. Quién le mandó un saludo. Dile a Carolina que la veo siempre. Ay, Ay qué bien, bien. Y a y a Fulvio sí, y, y a los demás. Sí. Entonces, gracias. él vive en Arroyo Seco, Tenares. Nuestro saludo y cariño que ayer me expresó que ve el programa cada día y lo ve completo. Qué bueno. Muchas gracias, gracias, caballero. Vamos a ver ahora... La imagen de los el estudiantes, de ...vamos a ver Fafa las aulas. Y demás. Mira, eh, mira la sala vacía y lo que Padre nosotros Brea. decíamos. Que hoy no iba a ir ningún estudiante para allá porque es que ya el viernes le hicieron la fiesta de Navidad. Fue un desacierto. O sea, una metida de pata histórica del ADP y del Ministerio de Educación y naturalmente una mira burla los al pueblo. Ahí sentados. Mira cómo están ahí los profesores, ya lo componiste. ¿Quién va a en la escuela? No, realmente ¿Qué? las cosas eh, no se deben de manejar así. Hubo muy mal manejo de, de parte del ADP mira, mira, y del Ministerio de Educación. Vamos a WhatsApp ahora a ver qué Bueno, una burla. lo decía. Okay. Vamos a ver Marisol Moné, dice Ángel Martínez A la joven que mandó el mensaje ¿Por qué no aconseja a Alex Que nos pague las prestaciones ¿Todavía? Que ya no aguantamos hey, más hey. Ángel dice, Marisol Monegro Vaya Marisol Buen día, estoy de acuerdo con Sócrates. No, no eh, deje que. Eh, ah, ok ya voy a volver a escribir. Sí me... Señor Yerjan me... se equivocó. Ay, usted chequee ay. mis mensajes en el teléfono. Jamás he puesto un mensaje ofensivo. Sí usted sí. Y tampoco he llamado ah, al programa para ofender. Sí admítalo. Eh, que con eh, ella, no, no no no. En varias ocasiones ella ha escrito porque antes eh, promovido por aquí mismo eh, se había gente que escribía y que llamaba para insultar. Entonces, Bien. cuando llaman, por ejemplo, para agredir, y, y aquí nadie decía nada, cuando llaman para agredir a un político o para insultarlo, cuando le duele a alguno a veces del grupo, lo hacen los y a quieren veces cortar. No, Hay que definir Ay, eso. que chulo. A vamos, veces bueno. sí, a veces no. La democracia era es abierta. Y es para todos. Es. Ay, mira, Francis. del tema. Que no yo, vamos, no vamos, Francis, ya se acabó el tiempo. Ah, bueno, bueno lo mañana, enseñar, mañana, otro día, mañana, no, mañana otro día. nos los muestra. Sí. Llegamos al final de ese espacio de mañana. Ay, qué bueno la democracia.